¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos un día más al canal. Bienvenidos a Grass of Cars. Chicos, chicos, chicos. Ya tenemos por aquí el nuevo coche fusionado. Lo vamos a fusionar. Me lo habéis pedido mucho. Nada, para los impacientes. Deciros que le voy a dar ya. Vamos a ver cómo es, chicos. Después nos echaremos unas partidas. Como veis, hacían falta 7 barcos de fortuna, 2 velocidades. 7 carreras de 1950 que si no habéis visto el vídeo anterior a este ir a verlo que bueno lo buscábamos y lo encontrábamos faltarían 3 aerodeslizadores que ahí los tenemos voy a fusionar chicos vamos a darle y ahí estaría el nuevo coche fusionado lancha rápida se llama voy a seleccionarlo Vamos a echarnos unas partidas en el campo de gol. Os dejo con un pequeño gameplay, chicos, que he grabado. Vamos a ver si nos sale una buena partida. Y nada, me gustaría que un like. Que se suscribiera a todo el mundo que está viendo el vídeo. Para más contenido de Class of Cast. Así que venga chicos, nos vemos en el próximo vídeo.